Listo. Buenos días a todos y todas. Eh, la Escuela de Informática, la Universidad Nacional y la actividad EI Emprende, le dan la más cordial bienvenida al conversatorio Fortalecimiento de la Cultura de Innovación y Emprendimiento en los Estudiantes de Informática, la importancia de las habilidades socioformativas. Eh, solicitamos a las personas que nos siguen en la transmisión del Facebook Live llenar la lista de asistencia en el link que se indica en la publicación. Para dar inicio de manera oficial, hoy contamos con las palabras de la máster Carmen Cordero, directora ahí de la Escuela de Informática, y del doctor Jorge Herrera, vicerrector de investigación, quienes harán el honor de iniciar esta actividad. Procedemos a escuchar las palabras de bienvenida de la Máster Cordero. Doña Carmen, por favor. Muy buenos días a todos. Encantada de, de encontrarnos en esta actividad. reciban una afectuosa bienvenida en nombre de la Escuela de Informática a este conversatorio, cuyo objetivo efectivamente es compartir conocimiento y experiencias con nuestros estudiantes sobre la importancia del fortalecimiento de la competencia emprendedora. Es importante que conozcan que en la Escuela de Informática hacemos esfuerzos para que durante la formación se fortalezca el desarrollo de habilidades blandas para responder a las demandas cambiantes de perfiles ocupacionales propios de una economía digital y buscamos fundamentar nuestros modelos formativos basados en lo que se ha denominado la educación 4.0. Aprovecho este espacio para dar un cordial saludo, un especial saludo a Ariela Quesada, a Paul Ferboy, que lo conozco desde hace ya mucho tiempo y conozco su trayectoria. A don Claudio, ¿verdad? También en, en, en el tema de emprendimiento, todos los esfuerzos que ha venido desarrollando, reconocerlos, por tener siempre una respuesta eh, afirmativa a nuestra invitación de apoyo a estos y otros temas de interés académico. Un saludo cordial también al señor vicerrector de investigación, el señor Jorge Herrera, quien nos acompaña en esta mañana y que ha mostrado mucho interés en el tema de emprendimiento y, e innovación. Eh, en fin, gracias a todos y espero que esta sea una mañana de mucho aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Carmen. La Vicerrectoría de Investigación lidera un espacio de integración de las iniciativas de emprendimiento que se desarrollan a lo interno de la Universidad Nacional. Es por lo que le solicitamos al doctor Herrera dirigir unas palabras de motivación sobre la importancia del emprendimiento como competencia del estudiantado. Don Jorge, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todos. Eh, un especial saludo a la señora Carmen Cordero, quien es directora en ejercicio de la Escuela de Informática, al doctor Eduardo Araya y a Mariana Ramírez, quien forman parte de esta eh, bonita y muy pertinente iniciativa que se llama EI Emprende. Un saludo también a la señora Ariela Quesada y a los señores eh, Pablo Ferboy y Claudio Pinto, quienes son distinguidos expositores que nos van a estar acompañando esta mañana. Eh, es importante reconocer que el entorno y la realidad en la cual se van a desempeñar nuestros profesionales en informática eh, y nuestros futuros egresados es completamente distinta a la que teníamos años atrás. Estamos de cara y ya diría yo de lleno en una revolución 4.0 que está desafiando constantemente a las organizaciones. Porque las lleva constantemente a tener que estar pensando en la mejora de los procesos y en la mejora de los productos que ponen a disposición de los clientes usuarios, sin importar si son grandes empresas o si son pequeñas o medianas empresas. Pero hay que reconocer que innovar eh, no es solo tener una muy buena idea. Obviamente la innovación arranca con una muy buena idea, pero... El tener una muy buena idea eh, significa que como profesionales y sobre todo profesionales en el área de informática, los futuros egresados van a tener que desarrollar la capacidad de pensar más allá de, de lo que normalmente está establecido y sobre todo de generar la empatía suficiente con los usuarios para poder determinar cuáles son las necesidades de forma tal que un futuro profesional tiene que ser un excelente observador, un excelente analizador de información y del entorno, pero además tiene que ser una persona lo suficientemente empática como para poder identificar cuáles son las necesidades de los usuarios. Tener una muy buena idea es el primer paso para llevar a cabo una innovación, pero a nivel, a nivel nacional e internacional es importante reconocer que muchas buenas ideas no llegan a consolidarse realmente como una propuesta innovadora. Y es porque en muchos casos se adolece de modelos que fomenten la innovación y que la gestionen. Y sobre todo porque muchas veces no se reconoce que la tecnología y un buen plan de gestión tecnológica es una herramienta base fundamental para poder garantizar que una buena idea llegue a materializarse en una innovación. Y es que tenemos que recordar que forzosamente una innovación se plasma como innovación cuando genera un valor agregado que no necesariamente tiene que ser económico. Entonces, bajo este contexto, es importantísimo reconocer que nuestros estudiantes y futuros egresados van a tener que ser personas no solo con capacidades de innovación, sino personas que tengan el suficiente dominio de las competencias en materia de tecnología requeridas por una organización o por un emprendimiento para poder hacer que esa idea que le da nacimiento a la innovación se pueda transformar en un producto o en un servicio que tenga potencial innovador. Y es que precisamente meterse en el contexto de procesos que conlleven innovación Significa no solo que tenemos que tener personas que tengan capacidades para poder mirar más allá del entorno, sino también personas que puedan atreverse a romper esquemas, a romper ideas preconcebidas, eh, que permitan poder generar eh, soluciones o alternativas de solución a los problemas que, eh, que aquejan a la sociedad costarricense en general. De esta forma, la Vicerrectoría de Investigación eh, felicita a la Escuela de Informática y le extiende todo el apoyo para que puedan eh, seguir avanzando en la ejecución de la, de la iniciativa de EI Emprende, precisamente porque estamos convencidos que como universidad tenemos que comprender que nuestros futuros egresados van a desempeñarse en un entorno que es totalmente diferente al que teníamos en los 90 o inclusive al inicio de la década del 2000. En esta materia, la vicerrectoría ha venido trabajando en conjunto con la odbe y con la vicerrectoría de extensión en el desarrollo de un sistema de gestión de la innovación para la Universidad Nacional que procura que tengamos un sistema, un hábitat de innovación robusto que pueda no solo asegurarse de fomentar capacidades en los estudiantes en materia de emprendimiento, sino que cuente con la plataforma de hábitats de innovación que se requiere para que esas ideas y esos proyectos puedan materializarse. De forma tal que empecemos a generar profesionales para el emprendimiento y no, y no necesariamente o no solo profesionales para la empleabilidad en distintos sectores. Eh, le reconozco el esfuerzo que está haciendo la Escuela de Informática y nuevamente extiendo el apoyo de parte de la vicerrectoría para todo lo que se requiera de forma tal que podamos ir madurando cada vez más esta iniciativa y que esta iniciativa cumpla con los fines y propósitos para los cuales eh, fue diseñado. Eh, les deseo a todos y todas el mayor aprovechamiento eh, y, que los, y que los aprendizajes y reflexiones que el día de hoy se van a realizar en esta, en esta actividad contribu contribuyan efectivamente a una formación eh, mucho más integral y mucho más avanzada para nuestros estudiantes eh, de la Escuela de Ciencias y de la Escuela de Informática. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, don Jorge. Muchas gracias a don Jorge y doña Carmen por estas palabras. Eh, con esto damos inicio a la actividad. Eh, les voy a hacer una pequeña presentación de lo que es AI este Emprende para que lo tengamos, tengamos claro qué es, qué es esta iniciativa, ya que don Jorge nos lo mencionó. Eh, nosotros eh, nos basamos en una serie de antecedentes que no había una estrategia integral, el espacio académico de apoyo para el estudiantado en temas emprendedores, ideas innovadoras como proyectos eh, de graduación. Se inició apenas el año pasado Requerimientos del mercado, que destrezas y habilidades socioformativas y la transversalidad del emprendimiento dentro de toda la formación del estudiantado de la escuela de informática. Nosotros lo planteamos el Centro de Gestión y Promoción del Emprendimiento TIC en la escuela de, de informática y nos basamos en una serie de componentes. Este es el primer esquema que trabajamos sobre el ecosistema digital de EMPRENDE que es donde está centrado eh, en un centro de promoción y apoyo al emprendimiento, que en este caso se está trabajando de manera virtual, pero tenemos componentes que están relacionados a la divulgación, difusión y comunicación, que es todo el tema de redes sociales, de redes de colaboración, el entorno web. Tenemos también lo que es aprendizaje, la generación de cursos formales y cursos MOOC para... Eh, tanto el estudiantado como para las personas de la comunidad costarricense. El, el tema de desarrollo de infraestructura, la gestión de proyectos en sistemas a nivel de sistemas internos, todo lo que es el centro virtual y todo lo que es el desarrollo de estadísticas. Entonces, estamos desarrollando iniciativas para dentro y fuera de la escuela de informática. Los componentes básicos estamos en temas de formación, asesoramiento, investigación y extensión, formación con cursos, eh, como ya les decía, formales y curso MOOC, asesoramiento y mentoría, que es apoyo a todos estos estudiantados que ya tienen ideas eh, emprendedoras o de apoyo y respaldo a emprendimientos, lo que es investigación, extensión y desarrollo para impulsar Iniciativas emprendedoras. Ya tenemos algunas eh, de corte de apoyo rural donde estamos trabajando. También este, fuentes de consulta, todo lo que es este, información referencial, el expediente digital del proyecto y herramientas de apoyo para el desarrollo de las habilidades emprendedoras del estudiantado, principalmente. Estas iniciativas están en desarrollo son proyectos finales de graduación. Tenemos uno que es el desarrollo y modelo de comercialización PYME, que este apoya a una organización de mujeres emprendedoras. Eh, es un emprendimiento femenino rural que están ubicados en la comunidad de Violey de Buenos Aires de Punta Arenas. Tenemos otro trabajo final de graduación que es desarrollar una aplicación eh, digital para la comercialización de reservas de las microempresas, turoperadoras de cuadraciclos. Esto es en Playa Matapalo, Guanacaste. Tenemos la creación de una oficina virtual, que es el proyecto que nos eh, está respaldando la creación del centro virtual, que también se está haciendo con estudiantes. Y tenemos eh, una plataforma digital de servicios médicos basada en, en, econom en economía colaborativa, que... Fue el primer este, proyecto final de graduación o trabajo final de graduación que se, eh, se aprobó en la escuela como iniciativa eh, emprendedora. El de los, la, proyecto de Bioley, el del centro virtual y el de esta plataforma de servicios médicos ya están aprobados y el de los estudiantes del tour de el emprendimiento de los tours de Playa Matapalo está en proceso de aprobación. Esto es a grandes rasgos lo que hacemos con EIE Emprende, ¿verdad? de todo el desarrollo que se hace en eh, esta actividad académica. Aparte de la iniciativa académica, tenemos un curso que se llama Introducción a la Creación de, de Empresas. Es la propuesta que estamos haciendo como eh, escuela, desde la, la, la actividad que nosotros eh, manejamos. Bueno, vamos a dar inicio en este momento al conversatorio fortalecimiento de la cultura e innovación y emprendimiento en los estudiantes de informática, la importancia de las habilidades socioformativas. Le solicitamos a las personas participantes completar la lista de asistencia y en el Facebook pueden ir haciendo sus preguntas o por medio del correo electrónico infoemprende@una.cr. Ariela Quesada es egresada del máster en Gestión de la Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional y es licenciada en Economía de la Universidad de Costa Rica. Actualmente labora como coordinadora de la maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica MAGIT de la Universidad Nacional, investigadora en el Programa de Investigación y Extensión en Tecnología de Información. También ejerce la docencia en la Escuela de Informática de la Universidad Nacional. Se ha, desempeñado, eh, se ha desempeñado como investigadora en la Cátedra de Innovación y Desarrollo Empresarial y en el Programa de Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica. Además, ha llevado a cabo consultorías para los proyectos Observatorio Regional de Innovación Tecnológica para las cadenas de maíz, frijol en Centroamérica de la Red de Innovación Agrícola, Red CICTA y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo así como ecosistemas de investigación para proyectos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Ha publicado artículos académicos y ha participado en conferencias nacionales e internacionales en el sector de tecnologías de información y gestión de la innovación tecnológica, entre otros. Escuchamos atentamente la disertación denominada Elementos Prácticos y Teóricos de la Innovación. Ariela, por favor. Eh, buenos días, gracias. Eh, Mariano, me, ¿me deja compartir? Ah, bueno, ya. <risas> Disculpe. Ok, buenos días a todos los presentes, los que nos acompañan por el Facebook Live. Eh, yo voy a dar como una parte más alineada un poco a la parte académica, ¿verdad?, de, de lo que estamos en, en cuanto a los temas de innovación. Un, es como rápidamente un, un escaneo por ahí en cuanto a una introducción, en donde nos encontramos en cuanto al tema de innovación, el rol de las universidades en la gestión de la innovación, y algunos puntos de cierre para reflexionar. de algunas de los que mencionaba don Jorge, eh, en la introducción sobre todo de lo que tenemos y nos acompañan en este proceso ahora con eh, algunos cambios que se han dado por eh, Industria 4.0. Bueno, realmente eh, innovación eh, se define o lo lleva a cabo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCTE. Este ya es la, en el 2018 una cuarta revisión donde ya utilizando un lenguaje común para discutir y medir el tema de innovación, ya lo empieza a eh, abreviar más enfocado hacia la parte de un nuevo o mejorado producto o proceso, dejando aquí de, donde muestra ciertas diferencias que empiezan a establecerse significativamente de otros procesos y esto de, eh, tratando de siempre llevarlo a la parte de implementación. Algo que tenemos que rescatar aquí es que innovar, como se mencionaba, no es únicamente un proceso técnico o científico, realmente tiene otros elementos que son los que nos gustaría eh, rescatar, como son la parte de educación, la parte de cultura, la parte de organización, la parte de política, la parte de estructura económica, que ayuda a determinar todas las capacidades que tiene un, una sociedad o un país para generar y para también eh, aceptar innovaciones. Entonces, eh, lo que nos dice, bueno, o sea, estamos aquí y nos vamos a ir enfocando como más a, un, a una parte de un sistema de innovación. Bueno, ¿y quiénes están liderando la parte de eh, líderes mundiales de, en, en el tema de innovación? Eh, un rápido esquema o fotografía, digamos, de, de lo que fue el Índice Mundial de Innovación 2021, eh, donde posiciona a, a Suiza como el país más innovador y eh, nosotros estamos en la categoría, bueno, en la posición 56, pero que, que mide el Índice Mundial de Innovación. Realmente son 132 economías que son eh, evaluadas en 81 indicadores para empezar a, a posicionar y ver dónde nos encontramos, o sea, con respecto a otros. Eh, a nivel de América Latina ocupamos la tercera posición, eh, Chile y México la, eh, están por delante, sin embargo, eh, el que ha ido como en un constante crecimiento ha sido... Eh, México, digamos que siempre iba avanzando, nosotros nos mantenemos en la posición 56 con respecto al, al 2020 bajamos y quién es lo que nos posiciona ahí, bueno, la exportación de la parte de servicios y la parte creativa que aquí eh, después ahí creo que vamos a tener el caso de Don Claudio, ¿verdad? Y de la exposición, donde esto es lo que nos está llevando a mantenernos dentro de estos, dentro del rango digamos, de los tres lugares de la exposición de América Latina eh, esto también nos ha señalado que necesitamos y tenemos que mejorar algunos puntos y estos puntos de mejora se enfocan mucho a la parte de la infraestructura, a la parte eh, de educación, donde eh, nos mandan a fundamentar un poco más las áreas STEM y a brindarles atención. Entonces, de aquí eh, nos empezamos a ver cuántos son o a nivel de academia, ¿cuántos tenemos o cuántos son los graduados según el área de subciencia, de ciencia, perdón, y tecnología? Y si lo vemos eh, a grandes rasgos, bueno, los graduados en ingeniería y tecnología rondan los 5,722 eh, que estaban para el 2019. Después, ahí estábamos con, con ciencias médicas, eh, ciencias exactas y naturales y las ciencias agrícolas. Sin embargo, si lo vemos a número general, Solamente un 15% de los títulos eh, pertenecen al área STEM en lo que es eh, Costa Rica, donde un promedio de la OCDE ronda el 25%. Entonces, ¿dónde se están graduando más eh, aún las personas en, dentro de nuestro país? Bueno, en las áreas de ciencias económicas, en la, eh, con unos 13 mil títulos, en la parte de educación, que también ganan unos 8 mil títulos. Y entonces, eh, bueno, se nos dan algunos puntos a reflexionar de cómo deberíamos atender o ver, digamos, un poco eh, estas áreas para también verlo en, del lado de innovación. Eh, viendo un poco el rol de las universidades y el tema de la gestión de la innovación, recordemos que eh, nos centramos a una sociedad del conocimiento como parte del hecho de empezar o aquí atender a la parte dinámica de estos procesos de aprendizaje. Y realmente el capital humano es indispensable para eh, ser portador de conocimiento para los procesos de innovación. Entonces, dentro de aquí tenemos que sumar uno, el rol importante que tiene la, edu la educación dentro de una sociedad del conocimiento, que su tarea fundamental se instruya o se dirija, digamos, a la parte de seleccionar, filtrar, y poder valorar información pertinente, de modo que pueda apoyar los procesos de innovación. Entonces, eh, en algunos eh, se ha orientado la importancia que, que se va al acceso a redes informacionales. Eh, esto, sobre todo, a la parte de cómo se dan esos derrames de conocimiento, eh, en algunas áreas y demás con, con la formación de, de este tipo de redes, la parte de la productividad de conocimiento a partir de los procesos de sistematización y organización de la información para eh, poder unir en este caso cuatro elementos importantes que sea la parte de innovación, la parte de tecnología las competencias y las capacidades eh, ¿Esto para qué? Para formar capacidades innovadoras capacidades innovadoras que surjan para la transformación del conocimiento genérico en competencias, soluciones específicas, que podamos tener un aprendizaje formal de, eh, y con, ser considerados también como parte del desarrollo en el país. Esto lo que nos va a generar es una base disponible para nuevos aprendizajes y, bueno, y, y tener un rol eh, a nivel de la sociedad en importancia de la educación. ¿Qué nos lleva a fundamentar aquí? bueno, El papel de las universidades. Eh, si realmente se nos, desde la creación de las universidades en el Medievo se nos han dado, han ido dándose varias funciones. La primera que rescatamos es la docencia, que formamos, o formar recurso humano capacitado en diferentes áreas del saber, que después se agrega otra función al final del siglo XIX, que fue la investigación, donde la investigación, se da la integración de la investigación con la docencia. Y aquí eh, mucho de lo del hecho de América Latina, verdad, es el hecho de rescatar eh, sobre todo que la mayoría de los investigadores se encuentran en las universidades o se concentran más bien. Entonces, y por último, se viene a agregar la función de la extensión para eh, brindar ya un como un apoyo al desarrollo económico por parte de las universidades dentro de estas actividades. Bueno, se va más, ahorita lo vamos a ver, al hecho de, los pro, de la transferencia tecnológica, eh, el cual, como les comentaba ahorita, con, con sociedad del conocimiento, está asociada a la parte de derrames de conocimiento y la comercialización de resultados. Esto que nos lleva a, a ver como en toda la, la parte de las universidades, bueno, considerar competencias adecuadas para los retos que se van presentando en este proceso innovador y el desarrollo tecnológico. ¿Qué es ¿Qué son de los puntos que se han eh, tocado además de que eh, a veces queda perdida la universidad o, o, o no, no conlleva? Bueno, esa es la parte de la problemática de la transferencia de tecnología y la vinculación que tenemos a, fuera de la universidad. Mucho de lo que se nos señala es que eh, se queda, parte del conocimiento se queda a nivel universidad, no, no hay ese. Eh, por decir así, esa salida fuera de, de nuestras barreras. Eh, hay poco apoyo académico a emprendimientos de base tecnológica. Eh, hay Igual faltan mecanismos para apoyar grupos de investigación. Y bueno, un poco ya irnos a, a brindar estas oportunidades hacia los estudiantes. Y entonces, eh, si nos vamos a ver los mecanismos de interacción entre universidades y empresas, empezamos a que existen de baja complejidad, media y alta complejidad. Un poco y demás es el hecho de que siempre nos, a, a nivel de universidad, nos quedamos en, en esos mecanismos de baja complejidad cuando trabajamos con la parte externa. ¿Por qué? Porque accedemos a la parte de intercambio de estudiantes, algunos con graduados y profesores, eh, generar alguna parte de divulgación del conocimiento, pero no vamos más allá eh, Salvo, algo, salvo algunos proyectos conjuntos con la parte empresarial y demás. ¿Y esto qué, qué es lo que estamos dejando? Que solo estamos en la parte de eh, generar conocimiento, pero en algún lado estamos dejando la parte de poder contar. Eh, con difundir conocimiento y además ya en esta parte de media complejidad tratar de brindar soluciones complejas a algunos problemas de empresas, comunidades y demás. Entonces es eh, el hecho de que, comentaba Mariana, ¿verdad?, estar utilizando proyectos de trabajo finales de graduación para irnos eh, acercando o haciendo una interacción más de entre las universidades y eh, el contexto social. Eh, dentro de algunos, bueno, la parte que se esperaría es llegar a la parte de licenciamiento y generar eh, uno, también algunos apoyos, no solamente en licenciamiento, sino en desarrollo de empresas de base tecnológica, eh, generando nuevas empresas dentro de nuestros graduados. Eh, dentro de esta línea te tenemos que... Con bueno, rescatar, que es de importancia, no solamente eh, ver o, o la parte de transmitir conocimientos, sino rescatar algunas otras formas dentro de esta parte de las funciones de la universidad de eh, formar el recurso humano y en esa formación del recurso humano, bueno, que la, que la parte de innovación esté eh, gestionada de forma holística, integrada y abierta. Entonces... Si vamos a irnos a la parte de la formación, ok, consideremos que se puede armonizar la comprensión de problemáticas productivas, económicas, sociales y organizacionales. No solamente el contexto que a, que a veces nos quedamos muy teóricos, sino más bien ver la parte externa y traer parte de esa resolución de problemas. Eh, también la parte de... Incluir pensamiento crítico y analítico, sobre todo para poder establecer capacidades para afrontar los cambios de forma integral y sistemática de un proceso de innovación. Ah, la parte de, también, digamos, que no, nos quedamos en algunos lados o, o se va, digamos, la parte de la autogestión. Eh, sumar también la, la, la comunicación y las habilidades de indagación. Eh, esto es sumamente importante a la hora de gestionar o generar las pautas de valor, sobre todo por el hecho de que a veces no, no establecemos esos canales de comunicación y cuando vamos a, a esas habilidades de indagación o demás, no, no vemos qué está haciendo, eh, deberíamos de, de recurrir o acudir a la parte de la oferta, de la demanda, de los sectores institucionales y también considerar la forma tripartida que se, que se ha hablado mucho en la parte de, de triple hélice de innovación, ¿verdad? De start, ¿Qué es lo que se está haciendo en la parte de la sociedad, en la parte de instituciones gubernamentales, qué es lo que se está haciendo en la academia y la parte empresarial? Y bueno, poder eh, establecer esta forma tripartida. Sumar la parte de la formación, de la experiencia, sobre todo para... Eh, tener un contexto actual de la complejidad y la incertidumbre, eh, donde a, eh, viene también de estas habilidades de, de indagación de, a la hora de generar ideas, de plasmar proyectos, de algunas de poder eh, leer y tener una comprensión del entorno al cual se está eh, acercando a los estudiantes, que en algunos eh, lo dejamos por fuera, verdad de contextualizarlo. Bueno, nos puede llevar a la parte de la creatividad y la parte también de trabajo en colaboración, porque innovación también lleva a lo que decían y veníamos ahí rescatando también la parte de la sociedad de conocimiento, de que no podemos eh, establecerlo, dejarlo de lado, solamente eh, que este capital humano tenga conocimiento tácito que pueda generar procesos de innovación. Entonces, ahí... Eh, sumar también competencias que permitan tanto la lectura como la comprensión del entorno en el cual se encuentran las, tanto las instituciones como los eh, estudiantes. Hay una importancia también de, de sumar dentro de este aprendizaje de manera creativa que es eh, que, que bueno ahora ya, ya se ha empezado a dar el cambio pero que en algunos momentos no estaba asociado que era eh, no penalizar el fracaso que se permita la capacidad de, de fracasar, o sea, tener el fracaso como parte del aprendizaje. También eh, tener la, eh, el hecho de, de riesgo. Siempre hay como una parte más adver, adversa al riesgo. Entonces considerarlo y mostrarlo a los jóvenes para que puedan en, enfrentar estas dificultades y trazarse así objetivos mucho más ambiciosos, eh, tanto para los jóvenes y demás, brindar desde la, la academia. Eh, el hecho, además, no solamente brindar las herramientas tanto teóricas, sino también en la parte eh, mucho más práctica, ¿verdad? Eh, en esto de la contextualización. Eh, para ir, ir concluyendo o cerrando un poco, ¿verdad? Como les comentaba, de, de estos puntos de cierre para reflexión, aún a nivel universidad y demás, y lo que hemos empezado a trabajar y bajo algunos estudios que habíamos realizado en el 2016-2017, bueno, estábamos en una vinculación baja o media complejidad, eh, porque no, no íbamos más allá de la contratación de estudiantes, pasantes, trabajos finales. La, la idea es ir avanzando en estos escalones, ¿verdad?, sobre el hecho de establecer eh, una mayor interacción y otras alianzas en, entre las universidades públicas y las empresas TIC en el país, que esto nos pueda proveer insumos para eh, innovar y para que nuestros estudiantes también puedan emprender. También tenemos que considerar verdad todos los retos técnicos que se vinieron a raíz de, de COVID y pandemia, el hecho de que eh, no solamente podemos eh, no, ahora, digamos, no es eh, considerar la parte de, de los temas laborales, ¿verdad? En cuanto a inteligencia artificial, automatización, eh, que en un momento eh, lo digamos, temas que se podían estar considerando a cinco años están, son temas del día de hoy. Eh, retos de mentalidad y actitud. Eh, se ha dejado la pérdida de relaciones interpersonales, entonces volver a rescatarla como parte de ese mapeo que se puede realizar de las eh, habilidades que pueden tener nuestros estudiantes, la necesidad de estar por parte de las empresas y la misma formación de educativa, ¿verdad? la necesidad de, de estar en una recapacitación y una reconversión laboral de los egresados a la hora de, de ir de, de de salir de la universidad. Dentro de esto, eh, considerar el pensamiento disruptivo de que se debe fomentar abriendo espacios, bueno, como ya, digamos, la escuela lo ha hecho con ella emprende a través de brindar oportunidades de que eh, cambiar modalidades de trabajo finales de graduación, de que puedan presentar sus emprendimientos, de que eso puedan eh, llevar a la parte de prototipar y generar algunos eh, puntos de de trabajo, de que no solamente, más bien cuando ya están fuera, empezar a, a pensar, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cuál es la idea o qué es lo que puedo hacer eh, si estoy interesado en algo propio? Eh, también no dejar de lado de, de, de la parte de tolerar el riesgo, porque realmente en algunos casos no, no sumamos esa tolerancia al riesgo, sino lo, lo vamos dejando. Y eh, de lado eh, brindar también sumar que la, la parte de las herramientas y, las, y, los, y los conocimientos teóricos, como decía, en la parte de los retos técnicos a nivel de escuela, eh, se vuelve totalmente un reto de que eh, ya el otro ciclo, ya lo que vimos, este ciclo ya, ya puede estar un poco desactualizado verdad ante las, la, lo que nos está afrontando Industria 4.0, el hecho de programación, el hecho de tener temas de innovación, el hecho de flexibilidad. Entonces, bueno, eh, sumarlo dentro de esto, dentro de estas áreas. Esos eran algunos puntos que traía eh, a discusión sobre el hecho de de ver a la innovación como una parte holística, integrada, abierta, donde armonicemos no solamente la parte de, de comprensión teórica, digamos, a, a nivel de universidad, sino vayamos más, más hacia problemáticas productivas, económicas, sociales y organizacionales para poder afrontar los cambios que nos traen los temas de innovación y emprendimiento eh, en estas, más en la parte académica hacia la parte práctica. Eh, muchísimas gracias a todos por ahí. No sé, eh, Mariana, si ¿sí hacemos consultas después o cómo lo vamos a, a considerar. Sí, las preguntas este, las dejamos al final. Ya, ya tenemos preguntas, pero debemos este, continuar okay. porque sí, don, don Paul, que es el que sigue, este, necesita retirarse en algún momento. Okay. Don Paul. Eh, Paul Ferboy tiene 27 años de experiencia. Muchas gracias, Adiela. Perdón. Don Paul Ferboy tiene 27 años de experiencia en el sector de tecnologías digitales en América Latina y los Estados Unidos de América. Ha desarrollado proyectos con el Banco Mundial, las Naciones Unidas, Gilead, National Conservancy, USET, entre otros. Sus proyectos han ganado premios de Will Up Award de PBS Television en Estados Unidos, premio Infodeb del Banco Mundial y varios reconocimientos en Costa Rica de la industria. El señor Fairboy fue reconocido por el financiero como uno de los 40, menos de 40 más influyentes y fue protagonista del anuncio de Awards para Latinoamérica producido por Google. Actualmente es VP de Servicios y Soluciones de la empresa Extendo y Presidente de la Cámara de Tecnologías de la Información CamTIC. Escuchamos muy atentamente la disertación denominada Cómo se percibe el sector TIC, la importancia de la competencia de emprendimiento en el nuevo profesional. Don Paul, lo escuchamos muy atentamente. Muchas gracias, Mariana. Gracias a la UNA y a EI Emprende por la invitación. Uh, les felicito también por la iniciativa de AI Emprende. Es una de las claves del sector de tecnologías de tener a la universidad con esa posición de apoyar a los estudiantes en imaginar, idear y prepararse como emprendedores en la industria de tecnología. Eh, las reflexiones que quiero compartirles uh, en parte son de la experiencia personal como profesional aquí en, en Costa Rica, en el sector de TICs, pero también algunas reflexiones que vienen desde mi rol como presidente de la Junta de Camtec. Camtec es la Cámara costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación, sería la cámara que les recibe a ustedes como egresados de, de Luna y, de, y cuando están emprendiendo en sus futuras empresas, sería la, la cámara que, que les recibe justamente de parte de la industria nacional. Este, primero, el, el reconocimiento quizás más evidente, y a veces se, se, se nos olvida, ¿no? Ustedes que egresen como ingenieros, ingenieras, en el campo de la informática, uh, eso quiere decir algo especial, quiere decir que ustedes tienen capacidad de diseñar, desarrollar, implementar tecnología. ¿verdad? Es la ingeniería, es su profesión. Entonces tienen este don y esa capacidad. Tienen todas las herramientas que les permite este ser emprendedores. ¿verdad? Que tienen esta capacidad de creación de nuevas tecnologías, de nuevas soluciones. Y probablemente tienen además de esas capacidades, tienen Realmente el don de hacerlo. O sea, tienen ganas de solventar problemas de formas nuevas. Es el rule ingenieril. Me, me dice... Que mi conexión está en... Si, si me pueden confirmar que me escuchan. Yo, Ángela y Claudia. No sé si sí. me pueden confirmar. Sí, si, si no, me reubico aquí. Excelente, ah, sí, sí. Gracias. Este, gracias. Les decía que justo el rol ingeniería es, es el de crear nuevas soluciones ¿verdad? a los problemas que enfrentamos. Evidentemente enfrentamos muchos problemas de diferentes índoles uh, tanto nacionales como globales y, y ustedes son justamente la generación que recibe esos problemas de las generaciones anteriores y tienen entonces la tarea de buscar las nuevas soluciones. Bien, ese es un poco el rol que ustedes tienen. Entonces, asumo que tienen ese don de crear y eso entonces les motiva a verse como emprendedores. Este, y lo digo en el sentido de que, uh, como creo que fue Ariela quien dijo, uh, un, una de las tareas del país ha sido el desarrollo profesional para la empleabilidad en donde van y trabajan en la empresa de otro. Pero el ingeniero y la ingeniera muchas veces van a sentir que no es para lo que estudiaron. De satisfacción con esa, ese rol profesional que tienen. Entonces van a naturalmente querer crear soluciones nuevas. Y al ser así, van a una industria un modelo económico en Costa Rica, a veces lo llaman como modelo de dos motores, una economía de dos motores. Uno es la exportación, en donde hay muchas empresas de inversión extranjera directa que han creado centros, de desarrollo de tecnología, centros de soporte en tecnología, procesos de negocios montados aquí en el país y contratan, entonces ahí es un rol en donde podrían jugar un papel, pero también hay un rol de exportación de las propias empresas domésticas, empresas que tienen um, interés o capital nacional y buscan ...llegar a extra fronteras con sus productos y soluciones. Entonces, tienen como esos dos motores por los cuales ustedes podrían participar. Destreza y don de querer crear nuevas cosas. Lo más probable es... ...es más rápida el poder ejercer esta profesión. Uh, siendo empleados, por supuesto pueden ir a tratar de hacerlo dentro de una gran corporación existente, pero si quieren realmente ser diseñadores y creadores de cosas propias, o es una pequeña empresa doméstica que les invita a participar en su empresa para desarrollar esas ideas, o van a crear empresas nuevas, ¿cierto? Entonces, esas son las opciones. Trabajan en una gran corporación y van tratando de ubicar sus ideas y aportes en esas corporaciones, busquen empresas nacionales en donde pueden tener una participación quizás mayor por ser una empresa de un tamaño uh, más pequeña, en donde pueden ejercer una función de co-crear con un equipo más pequeño o bien crean algo independiente, algo nuevo. Cuando crean cosas nuevas, probablemente justo van a ver a sus propios colegas de, de sus aulas ahí en la una y decir, mira, aquí hay gente con quien yo me puedo imaginar trabajando. <ríe> Compartimos ideas, visiones, capacidades, complementemos muy bien y podemos trabajar juntos. Eso tiende a pasar y debería pasar. Esa es una forma muy natural. Al hacerlo, van a tener que buscar las destrezas de otras personas que les pueden complementar en las áreas en donde no tienen tanta formación. Las partes más de Administración de negocio, la parte de gestión de equipo, gestión financiera, la parte de mercado y ventas, cómo llegar al mercado con sus productos y soluciones. Probablemente al inicio no lo tendrán necesariamente como capacidades propias y pueden buscar alzas de destrezas mientras que los van desarrollando propiamente o bien creciendo como empresas en donde lo pueden uh, contratar. Este, Lo que quiero evitar que pase es que, informal, quiero evitar que cuando ustedes egresen de la una, sean contratados directamente por empresas en el extranjero, en donde pueden trabajar remotamente perfectamente y ellos pueden pagar los remotamente también perfectamente, pero para, inclusive hay un fenómeno muy lastimoso, muy desafortunado en el país, en donde hay una cantidad que no conocemos, no informales de ingenieros y ingenieras que están trabajando remotamente a distancia y ni siquiera aparecen ni tributariamente ni participan en la sociedad y no están este, este, como, uh, como parte de la comunidad ya de, de las tecnologías del país porque simplemente decidieron no, no aparecer. ¿no? Entonces eso es lo que hay que primero evitar. Y les pido primero que, que reflejen sobre esa tentación ¿no? de tener un contrato con alguien en el exterior que le paga, entre comillas, por debajo de la mesa y ni siquiera entonces, terminen apareciendo dentro de este, el, la estructura social del país. Eso hay que hacerlo. Eso es una, un deber y eso les da derecho a justamente la educación que han tenido y otros beneficios y servicios del país. Entonces, primero, eviten esa informalidad a pesar de la tentación de, de que se puede hacer y que no sean pescados, digamos, por el fisco. Hay que evitarlo. Y hay que evitarlo no solamente por esa razón, este, sino también hay que evitar esa informalidad porque no termina acudiendo al desarrollo de una industria próspera. No terminan entonces participando con colegas en el ejercicio de su profesión en donde pueden sentar a la par de colegas de otras empresas y juntos desarrollar una comunidad de aprendizaje um, en conjunto en donde todos crezcamos y, y aprendemos por las, las uh, experiencias que estamos viviendo. Entonces necesitamos que participen. Y justamente una de las cosas que vemos en las uh, empresas y emprendedores exitosos es primero esa, ese afán de participar. Um, Ar, uh, Ariela mencionó varias como características ¿no? al final de su presentación sobre... Uh, lo que determina un poco la capacidad del éxito como emprendedores. Yo diría que otro es esta idea de que participando en el ecosistema, ustedes van a lograr poder hacer más. Participando, como en el caso de, que mencioné, de la cámara, asociaciones, este, otros grupos de, de interés en donde van fomentando co colectivamente la, el aprendizaje y las experiencias que permiten llegar a más y más rápidamente. Y no dudo de que cuando uno emprende, no es un único emprendimiento que van a hacer. Probablemente como en el caso mío y en Claudio, van a emprender varias veces. ¿Verdad? Porque difícilmente se, se pega en la primera algo que les va a ocupar su carrera y vida profesional el resto de, de su experiencia. Bueno, ¿cuáles son algunas de las otras condiciones? Yo diría que hay un análisis que se ha hecho sobre el nuevo contexto de los servicios y productos de tecnología uh, y cómo se está globalizando rápidamente con ciertas destrezas que las empresas uh, desde sus inicios deberían tener. La primera es, deberían tener una actitud de lo que llaman destruida. Las empresas no concentran todas las capacidades en una sola, no es realista tener una empresa emprendedora que tenga todas las funciones de una empresa grande, formal, ¿no? No van a tener personas en áreas y departamentos, no, no, no va a pasar eso. Entonces necesitan encadenar con otros. Entonces la forma de crear empresa hoy es tiendo, teniendo, tiende hacia ese modelo como de distribución de labores. Ustedes se asocian con otras para poder complementar las capacidades que tienen. Y en asocio con otros o encadenado con otros van a poder llegar a terminar la parte que, que es de su... segundo es hay que ser empresas inteligentes. Y cuando digo inteligente, no me refiero a, a, a empresas de conocimiento que son necesariamente, sino inteligente en el sentido de la inteligencia artificial, en donde buscan aplicar las nuevas tendencias de aprendizaje por máquina, inteligencia artificial, porque son uh, muy inherentes en muchas de las soluciones que hoy se ven uh, más, más comúnmente siendo buscados en el mercado. Entonces, tratan de ser muy inteligentes, en donde la automatización, este, procesos asistidas por humanas, en donde ustedes pueden aportar um, su, su capacidad y creatividad a tener esas soluciones inteligentes. Hay que ser empresas disruptivas. Entonces, cuando Ariela menciona como tipos de innovación, por supuesto hay incrementales, ¿no? En donde se van mejorando procesos y cosas, pero hay que buscar innovar de una forma más disruptiva, más rápidamente. Buscar realmente soluciones nuevas y diferentes en la medida posible. Entonces, distribuida, inteligente, destructiva. Otras características es, típicamente hoy se trabajan sobre plataformas, es decir, no hay que crear todo desde cero. Existen ya capas y capas de tecnología, infraestructura existente sobre la cual van a agregar uh, mayor uh, funcionalidad o innovación. Entonces, pueden ser estándares abiertos, pueden ser tecnología abierta, pueden ser plataformas de nube existente en donde pueden tomar las herramientas y evolucionarlas. Entonces, construir sobre plataformas. Hay que ser ágiles, ágil como destreza de, de una capacidad de equipo de trabajo, en donde se trabaja por realmente métodos met ágiles de desarrollo de uh, software. Hay que ser globales desde el principio. No, no creo que tiene mucho sentido crear una compañía hoy cuya idea es voy a arrancar siendo proveedor aquí, local, en mi barrio, comunidad, ¿verdad? Y luego veo si crezco. Más bien hay que arrancar con la idea de que la empresa hoy es una empresa global y hay que tratar de tener esa mentalidad desde su inicio. Y por último, hay que ser antropocéntrica, o sea, hay que servir a los humanos en lograr solventar cosas, entonces ser muy capaces de este, entender, tener empatía, entender las necesidades del otro y desarrollar la solución que responde a esa necesidad, esa destreza, este, muchas veces en las ingenierías este, aunque hacemos toma de requerimientos y cosas así, no hemos desarrollado suficiente esa capacidad de realmente solventar la tarea que tiene el otro por resolver. Entonces, las características que agregué. Primero, primero mencioné que no vale la informalidad. Eso, no, eso no, no, no vale, no hay que hacerlo de esa forma. Segundo, hay que participar. Es una, es una sociedad de conocimiento. Hay que participar en esa sociedad. Luego hay que desarrollar empresas que son destruidas, son inteligentes, son disruptivas, trabajan sobre plataformas y son ágiles son globales desde su inicio y tienen un enfoque antropocéntrico. Creo que con eso cierro mi comentario. Muchas gracias de nuevo a los de La UNA y EI Emprende por la invitación como empresario y como representante de la Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, don Paul. Don Paul, este, ya usted se tiene que retirar, ¿verdad? Justo entro en otro espacio que vamos a hablar de ese tema a nivel latinoamericana. Entonces justo vamos a continuar con la conversación en otro canal. OK, don Paul, nada más permítame porque le voy a hacer una de las preguntas que tenemos y ya lo la próxima, eh, la otra se la mando a, a su correo electrónico. Eh, se preguntan que si la para el tema de la innovación tecnológica se hace necesaria eh, estar realizando investigación dentro de las empresas. ¿Cómo lo es? Um, yo, yo no lo llamo, en el caso propio de las empresas, no lo hemos llamado investigación per se, investigación, um, por lo menos investigación básica en el sentido ¿no? de, de la palabra, sino estamos constantemente probando y aprendiendo, aprendiendo con intención de aprender las nuevas cosas. Es un... En inglés se llama reskilling y upskilling. Constantemente estamos en un proceso de aprender nuevas cosas. Uh, todo, el, todo el equipo están to totalmente enfocados eh, este, con una parte del tiempo del, del aprendizaje continuo. Pero la otra parte es que hay que probar. Y la investigación como desarrollada como un espíritu de prueba de las empresas. En esos usuarios pueden dar los resultados, incorporar los resultados en la siguiente versión de lo que están creando. Entonces, la idea de la prueba constante, las soluciones que desarrollan, sí, sí es una destreza de las empresas. Bueno, Paul, este, muchas gracias. Es que se le está pegando un poquitillo. Sí, disculpa, espero que lo escucharon. Sí, don Paul, este muchísimas gracias por el aporte y bueno, este hago el agradecimiento porque sé que ya se tienen que retirar y de parte de la Escuela Informática y de IE Emprende. Eh, muchas gracias por su participación. No, ustedes de nuevo y les dejo en buenas manos con Claudio. Gracias. Buen día. Buen chao. Día. chao. chao. Don Claudio, ahora sí seguimos con usted. Don Claudio Pinto Murray, fundador de Fair Play Labs, empresa costarricense dedicada al desarrollo de videojuegos desde el 2005 y a la prestación de servicios de outsourcing relacionados con, a esta industria en áreas de desarrollo de software, arte, animación digital en 2D, 3D y música. Socio fundador, de, fundador y director de Exactus Software. Corporation exactos desarrolla y Comercializa Software Empresarial que exporta desde 1990 y fue adquirida por el Grupo eh, Softland de España en marzo del 2007. Director Honorario de la Junta Directiva eh, de cantic y dirigió cinco años el Grupo de Trabajo Especializado de Recursos Humanos. Es socio y miembro de la Junta Directiva de senfotec Miembro del Consejo Consultivo de Auge de la UCR y del Consejo Asesor del CETAP, del Parque La Libertad, y fue miembro del Consejo Asesor Empresarial del Centro Nacional de Alta Tecnología del SENAT y él es más, eh, Master of Science in Electrical and Computer Engineering de la Universidad de Wisconsin-Madison. Estamos atentos a la presentación que nos va a hacer eh, el, el conferenciante. De Novina, emprendimiento sí se puede emprender en TIC. Don Claudio, le damos la, la palabra. Pues muchísimas gracias. Primero, agradecerles la, la invitación al conversatorio a la una y ahí emprende. Eh, voy a compartir mi pantalla para, para poder eh, hacer un poquito. ¿Pueden ver mi pantalla? Disculpe. Sí. Sí. Muchas eh, gracias. Bueno, el, de nuevo, el, el enfoque de mi presentación de hoy es que sí se puede entender en PIC y me refiero, por supuesto, específicamente al caso de Costa Rica. Eh, yo, bueno, para darles un poquito de trasfondo, ¿verdad? Eh, yo he sido emprendedor, la verdad que, que solo año y medio trabajé con una empresa después de graduado. Y desde entonces he fundado varias empresas. Eh, Exactus fue una que me ocupó por 19 años. <risa> y eh, eh, pasamos de dos personas en un garaje a eh, más de 200 personas en el con subsidiarias en México, El Salvador, en Costa Rica. Eh, recibimos una primera inversión, de un inversionista en el, en el 91, y luego tres rondas de capital de, de riesgo, eh, las dos primeras por audios, eh, y la última en el 2001 con Intel y Darby Technology Ventures, el fondo de capital de riesgo. Eh, o sea, Intel Capital y Darby Technology Ventures en ese punto, pues, un punto que yo salí, porque la verdad que eh, ya tenía 19 años de estar guineando ese bebé. Eh, la, teníamos más de 1.200 clientes en 12 países de Latinoamérica. Y la empresa se la vendimos al grupo Softland en el 2006, justamente un año después. Eh, después de eso, eh, se me ocurrió... Perdón, no sé por qué no puedo. Es ah. que está muy lento. Creo que sí. Eh, ¿qué es Fairplay Labs. Fairplay Labs es un estudio de videojuegos que fundé hace 15 años. Hemos sido precursores en el campo de videojuegos eh, y, en ese sentido, pues enfrentamos varios varios retos, ¿verdad? Uno de ellos la falta de credibilidad internacional, ¿verdad? Cuando eh, llegábamos a, a ferias y eventos de videojuegos, a, a, eh, básicamente la reacción era como videojuegos en Costa Rica. Eh, de hecho, bueno, interesantemente esa era la misma reacción que tuvimos cuando empezamos a vender eh, regionalmente, exacto, ¿verdad? Eh, en México me acuerdo que un cliente potencial nos dijo ¿cómo? software en Costa Rica si ahí solo hay café y bananos eh, eso básicamente es, eh, verdad, ese, es, ese es un reto que a veces se pero eso ha ido cambiando ahora vamos a, a, a, a eso. Eh, recibimos una ronda de Capital ángel en el 2006 y, y algo interesante es que Fairplay ha contribuido a crear un ecosistema ¿verdad? de videojuegos, de desarrollo de videojuegos. De hecho, muchos de los estudios actuales eh, han sido fundados por lo que yo llamo eh, Fair Play Labs Alumna y de la gente que, que eh, trabajó con nosotros durante alguna cantidad de años y luego decidieron independizarse. Y eso es muy bueno, porque hoy por hoy eh, podemos colaborar en proyectos, ¿verdad? Y, y definitivamente no, no, no se enfrenta porque el otro gran reto, en el caso de los videojuegos es que para uno poder desarrollar para una consola de videojuegos necesita eh, que el, el que fabrica la consola ¿verdad? sea Sony, Microsoft o, o Nintendo eh, lo, le, lo autorice a uno o sea, lo nombre un desarrollador certificado y la, al, ¿verdad? al principio, cuando la primera vez que aplicamos a, a Nintendo, eh, empezando la empresa, eh, básicamente nos hicieron eh, dos preguntas. Una era, ¿cuántos juegos han publicado? Ninguno. <ríe> y la segunda es, ¿cuántas personas que están en su equipo han trabajado en juegos que han sido publicados? Pues, obviamente ninguno. Entonces nos dijeron, bueno, hey, vayan, cuando tengan experiencia vuelven. Pero el tema es, de nuevo, cómo se vuelve un círculo vicioso. Cómo tiene uno experiencia si no le, dan, le facilitan el equipo ¿verdad? y eh, las herramientas para desarrollar. De hecho, nos tomó prácticamente ocho años incursionar en el mercado de consolas. O sea, primero, incursionamos en el mercado de dispositivos móviles, pero primero en la web, después dispositivos móviles. Y, y luego funciona eh, Tal vez me voy a desviar un segundito aquí para eh, hablarles un poquito sobre Fairplay Labs. Perdón, eh, vamos a hacerlo breve. Pero Fairplay Labs, de nuevo, hacemos dos cosas: ¿verdad? una es producir juegos propios, ¿verdad? IP propio, y la otra es brindar servicios de desarrollo de videojuegos. Tanto a publishers, ¿verdad? Las editoriales de juegos, como a clientes directamente. Eh, a lo largo del tiempo, ¿verdad? Eh, hemos de hecho está desactualizado. Actualmente somos más de 35 personas eh, y ofrecemos toda la gama de servicios de desarrollo de juegos. Este, eh, lo que es. Y en términos de las herramientas de desarrollo que usamos, principalmente usamos Unity y Unreal. Me escuchan bien, perdón, porque no sé por qué mi conexión dice que está inestable. Sí, hubo como un corte, don Claudio. Por ahí. Sí, no entiendo. Aquí tenemos una, una línea de alta velocidad, quién sabe será un problema más Sí, no, a mí, a mí me sacó un segundo de, el, de la sesión. Sí, algo, algo debe estar pasando con eh, algo, ¿verdad? Algún servicio fundamental de Internet. Eh, también trabajamos, bueno, estos dos motores de juegos son los que más utilizamos hoy en día y eh, hacemos desarrollo también de, de juegos con HTML5, usando librerías como Play Canvas y Facebook. Eh, en realidad para... para compartirles, digamos, de lo que estamos haciendo hoy en día, me gustaría mostrarles un par de videos. Eh, este es... En, ah, este eh, es un juego que que hicimos... Este es un juego propio. ¿Se oye el sonido? Sí. Sí, señor. Ok, gracias. Pues. Este, eh, como les comentaba, es, es un videojuego eh, propio, o sea, es nuestro, y afortunadamente, bueno, lo hagamos en, en PlayStation 4 y en Steam, Afortuna, afortunadamente Sony lo seleccionó como uno de los juegos que le regalan, o sea, eh, en PlayStation Network, ¿verdad? Hay un esquema de suscripción que se llama PS Plus. Si uno se suscribe, recibe descuentos sobre juegos, pero además eh, una vez, o sea todos los meses regalan varios juegos, eh, entonces pues Sony nos pagó para regalar el juego durante un mes, y fue un hito bien importante porque el juego tiene más de 1.300.000 descargas eh, y para nosotros fue un enorme eh, orgullo e hito lograr que un juego hecho en Costa Rica lo jueguen más de un millón de personas eh, bien, la, pero hay otros ejemplos verdad, de, de empresas costarricenses muy exitosas en tecnología una es el caso de Avantica, que fue fundada por dos hermanos emprendedores, de hecho ellos son de Liberia Mario y Luis Carlos Chávez que crecieron eh, a más de 1300 personas en no sé, como siete países de Latinoamérica, por ejemplo, y fueron adquiridos en diciembre del 2020 por Indicom. La otra es Proximity, que fue fundada por un emprendedor, Adolfo Cruz. De hecho, él trabajó en CampTIC eh, como director ejecutivo de un proyecto, y fue adquirida en agosto de este año por una empresa que se llama Tempers. Ahora, si sí hay algunas barreras, ¿verdad? sin duda, eh, una que les comento es el tema de que conseguir eh, financiamiento, o sea, hay una falta de cultura de los bancos, eh, tanto o sea, del Estado, que no podrían apoyar mucho más, y eh, y me los privados, ¿verdad?, y los inversionistas en invertir en empresas, perdón, en, no, no es invertir, perdón, eh, prestar o invertir en empresas de propiedad intelectual, o sea que no tenemos garantías reales. Eh, es mucho más fácil conseguir un crédito para comprar una máquina para un proceso industrial, porque la misma máquina es, en, en, en, es, es el, la garantía real, ¿verdad? Si uno no paga, le quitan la máquina. En ambos casos, en Exactus y en, y en Fair Play Labs, curiosamente nos tomó 10 años para lograr que un Banco del Estado nos diera una línea de crédito y en ambos casos con garantías reales. O sea, ni siquiera fue que o sea, tuvimos que poner una propiedad o, eh, la, lamentablemente, no aceptan riñones como garantía. Eh, el, el tema de tramitología y burocracia o sea, Costa Rica, eh, estamos entre los países más complicados ¿verdad? para, para eh, desgraciadamente de nuevo, hay avances pero, pero son pocos eh, en, en ese tema las cargas sociales que son excesivamente altas en eh, mi opinión eh, en vez de bajar los salarios mínimos sino el otro día para reducir la informalidad lo que se debería hacer es bajar las cargas sociales y bajar el porcentaje de gente que como Paul decía no cotizan no, están en la economía informal. Los salarios de TI eh, en nuestro país están inflados por, en gran medida, en mi opinión, por una, ex, una exitosa estrategia que ha asumido el país de buscar in inversión extranjera directa. De nuevo, son estas grandes compañías que vienen, ¿verdad? Como IBM, Amazon eh, y otras que emplean a un montón de, de, de personas en tecnología, ¿verdad? Y eh, han inflado los salarios de Costa Rica muy por encima de países como decir, Colombia. Eh, de hecho, muchas empresas costarricenses están empezando a buscar, perdón, o de, ya tienen años de estar buscando recursos en Perú, en Colombia, en Argentina. Pero pasemos a la parte más positiva. Eh, el ecosistema emprendedor definitivamente ha mejorado. Mucho en los últimos años. O sea, donde yo veo hacia atrás eh, las esas barreras, ¿verdad? Que, que pues algunas eh, se han mitigado, ¿verdad? Pero no se han eliminado. Pero definitivamente hay una cultura de empresarialismo más extendida y madura, ¿verdad? En, en, hay aceleradoras e incubadoras, eh, por ejemplo, el caso de Auge, de la OCR, ya que, que prende el Parque de la Libertad. Eh, aquí estoy nombrando ¿verdad? solo algunas de las aceleradoras incubadoras. Todas ofrecen acompañamiento, no, solo, eh, no es solo eh, acceso a fondos. Hay, hay fondos de inversión, de hecho uno notable se llama Carao Ventures, que justamente anunció un nuevo fondo de 35 millones de dólares en julio de este año, y todas Todas eh, Ah, perdón, eso ya lo mencioné. El apoyo de banca para el desarrollo es algo importante y definitivamente cursos de emprendedurismo y este tipo de actividades en universidades que han ido desarrollando una cultura de emprendedor. Como decía Paul, uno tiene, una, tiene dos caminos, ¿verdad? O se emplea con una de estas multinacionales o con una empresa existente o eh, emprendedora por su no sé qué me está costando eh, algunas ideas sobre el crecimiento eh, una vez que porque ojalá que, que se animen a emprender esa es, esa es la idea yo les puedo decir que, que no es fácil pero es súper gratificante saber eh, crecer ¿verdad? La, la empresa los clientes, los productos es definitivamente muy gratificante eh, pero algunas ideas sobre el crecimiento de su emprendimiento. Una importante es no enamorarse de una idea, ¿verdad? Y saber pivotar oportunamente e iterar. O sea, definitivamente uno tiene una idea y uno cree que, que, que, que esa idea eh, va a ser exitosa, pero es importantísimo eh, saber que va a haber que ajustarla en el camino. Por eso el tema de iterar ¿verdad? Y, y saber oportuno, pivotar oportunamente. Una pregunta clave que deben hacerse es, ¿para quiénes son nuestros clientes potenciales? ¿Qué necesidades les estamos resolviendo? ¿Qué otras opciones tienen? Porque igual yo puedo creer que mi idea es disruptiva o, o simplemente fabulosa verdad, y, y todo el mundo va a querer eh, comprarla, pero pero es muy importante tener claro eh, estas tres preguntas. Eh, el otro tema es eh, eh, buscar socios. Me va a saltar la anterior. Buscar socios que los complementen eh, mediante opciones de acciones o regalo de acciones. Aquí el tema es eh, el crecimiento puede ser orgánico o puede ser inorgánico, o sea, buscar eh, inversión o préstamos. Y eh, hay que entender, ¿verdad?, que, que lo que uno, o sea, hay que aceptar que lo que uno está haciendo es tener menos de más. O sea, si uno fundó la empresa eh, y tiene el 100 de las acciones, pues de, al buscar inversionistas, particularmente, hay que vender acciones. Eh, eh, a, a inversionistas, verdad. Entonces, pero de nuevo, entonces uno tiene un pedazo más pequeño, pero de un pastel más grande. Eso. eso. Los, los socios que los complementen es eh, muchas veces los emprendimientos los hacen dos compañeros, verdad, de la universidad o que de, de repente los dos son ingenieros de software. Eh, definitivamente buscar complementarse, con, por ejemplo, con personas de negocios. Y una forma de atraerlos es eh, a través de opciones de acciones o eh, stock options o stock grants eh, Formar una junta directiva es algo importante también. Eso porque uno eh, tiende ¿verdad? a estar inmerso en la operación todo el día ¿verdad? Y, y a veces, como dicen, cuesta verlos los lagartos, si uno, si uno está metido en el agua, ¿verdad? con ellos. Pues, la gente que está afuera los ve mucho más fácil. Eh, generalmente el, los emprendimientos inician, ¿verdad? Con financiamiento de lo que llaman las tres Fs. Que son, en inglés son friends, amigos, family, familia, o fools. Tontos. Eh, el tema es que la gente que tiene dinero y puede invertir generalmente no son tontos entonces generalmente se empieza con ver la capital que le puede la familia o los amigos a uno eh, pero eh, de nuevo el tema es eh, buscar verdad tener menos de más y, y se puede hacer a través de crédito o inversión no voy a entrar en este detalle de, de de la evaluación, pero eh, es muy común, ¿verdad? Que, que, y, ¿verdad? que uno cree que tiene la idea de la gallina, ¿verdad? La gallina de los huevos de oro y que todo el mundo lo va a ver así, ¿verdad? Eh, hay que tener una expectativa realista sobre cuánto vale la empresa. Ah, perdón, con razón, es que disculpen, vi estas feminas en el... Antes de, de despedirme, nada más me gustaría compartir con ustedes otro videito que es para, eh, para, para que se despierta. <risa> es de, de el, el último juego que, que desarrollamos. Este acaba de salir la semana pasada. Es para, bueno, mejor se lo muestro. Es un juego para, con personajes de Nickelodeon. Eh, se llama ver ahí está nuestro loguito <ríe> bueno muy, eh, eh, muchas gracias en realidad disculpen que me pasara un par de minutos eh, les agradezco mucho su atención muchas gracias don Claudio, bueno agradecerles a todos y, y a todas las, la participación vamos a iniciar con el espacio de preguntas de acuerdo a las preguntas que han hecho en el en el Facebook y en el correo electrónico. Eh, voy a ir haciéndole una pregunta a cada uno porque sí hay, hay varias, varias preguntas. Este, para Ariela, dice que si las investigaciones que se realizan en las universidades se pueden considerar como inicio para el desarrollo de innovaciones en distintos campos. Eh, sí, de esto va, varias de esta bueno parte de lo que se establece en, en IMAT de verdad es investigaciones en, en, a nivel de la academia, verdad, que es la que posee recursos. Hay eh, a nivel de, de universidad, los centros de investigación, los que han, han sido promotores eh, dentro de la universidad. Bueno, podemos citar a al CITA, del Centro de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, que muchos de los productos que se han elaborado en esta línea han sido eh, o la base están de, de, de investigaciones previas y luego se han dado con el proceso de acompañamiento de algunas de las mismas oficinas de la universidad y han elaborado productos ahí para ya al público y puesta final. También, se ha, también la misma investigación ha servido de acompañamiento a empresas que um, parte de su conocimiento además lo tienen eh, los centros de investigación, entonces llegan para afinar algunos detalles y, y entonces eh, les ayudan a lanzar los productos, pero mucho sí se da o viene esta investigación base. Muchas gracias. Para don Claudio. Don Claudio, creo que con los videojuegos le salieron un montón de preguntas, pero voy a hacerles algunas <risas> iniciales que, que teníamos. ¿Qué significa el, el espíritu emprendedor para usted? ¿Qué impulsa el emprendedor y qué hace exitoso un negocio? El, el espíritu emprendedor es justamente querer, eh, en mi opinión, ¿verdad? Eh, ser dueño de su propio destino, ¿verdad? Uno eh, decide emprender y, y justamente es, es crear cosas que, que no existen o abrir, eh, ¿verdad? Campos que, que no se han desarrollado eh, y realmente eso es para mí el espíritu emprendedor. Eh, el éxito de una empresa, ¿verdad? Era la, la, que tenía tres partes, perdón la pregunta. Sí, eh, ¿qué impulsa a un emprendedor? Bueno, a mí francamente lo que más me impulsa es ver como la familia, ¿verdad? Porque eh, las empresas para mí son como familias, ¿verdad? Van creciendo y, y me produce una enorme satisfacción cuando veo que, que Tenemos un equipo de personas que están motivadas, que están haciendo algo que les gusta y que reciben un trato eh, justo. Eh, por eso se llama Fair Play Labs, por cierto, no tiene nada que ver con fútbol. Nosotros le pusimos a la empresa Fair Play Labs antes de que la FIFA empezara a usar Fair Play. Eh, y es porque Fair, ¿verdad? Fairness, que en cierto sentido es como equidad, justicia, ¿verdad? Es uno de mis valores fundamentales. Entonces, eh, ¿qué hace exitoso un emprendimiento? Pues bueno, yo creo que justamente el tema de identificar al inicio, ¿verdad? La respuesta a esas tres preguntas, ¿verdad? Sobre quiénes son mis clientes, qué, qué, qué les voy a solucionar eh, y, y, y cómo, ¿verdad? Eh, y el tema de, de estar siempre... ¿verdad? listos para pivotar. Una ventaja que tiene una empresa pequeña o mediana ¿verdad? es que eh, es como un, como un speedboat, ¿verdad? Como, un, como un barquito rápido, eh, un, un, un, como un barquito de carreras ¿verdad? Eh, que puede cambiar de curso muy rápidamente. Las empresas muy grandes se vuelven como tanqueros, ¿verdad? Eh, que literalmente Cambiar de curso es un proceso muy lento. Bueno, ahora sí, la siguiente pregunta es para, para Diela. Una innovación puede ser un producto, un proceso, una idea o un nuevo servicio. Entonces, cómo lo percibe el cliente o el consumidor eh, de final? Ok, en cuanto a innovación, digamos, veámoslo así. Eh, los dos grandes es producto, proceso, ¿verdad? Dentro de la tipificación que se tenía, se consideran cuatro, digamos, producto, proceso, comercialización y organizacional. Dentro de esto, eh, el cliente casi percibe cuando son totalmente eh, muchas mejoras a nivel de producto, digamos, que es lo que le llega al final. Eh, lo que son procesos y organizacionales no se ven, digamos, para el cliente eh, en algunas empresas y demás, pero se dan a través de cambios en, en la forma de, de establecer la cadena de valor, la parte de la eficiencia, la parte de eh, los, los recursos proveedores, el manejo con ellos, lo, lo que más digamos, llega a ver clientes son en la parte de comercialización, de innovaciones de, de índole de comercialización y también en la parte de eh, las mejoras son los cambios disruptivos hacia un producto, pero esas son las, las que más ven, las que no se ven organizacional y, y, y proceso. Muchas gracias, Ariela. Este Don Claudio, aquí le tengo la lluvia de preguntas de los videojuegos. Dice, ¿Cómo empezar en el campo de videojuegos si se estudia ingeniería en sistemas? Bueno, eh... Definitivamente, eh, yo recomendaría eh, trabajar en un estudio de los que ya está establecido ¿verdad? para adquirir experiencia o, eh, de nuevo, eh, de, a punta de cursos en línea y, y, o, o libros si son de la vieja escuela, eh, porque realmente... El tema es que hay muy pocos cursos todavía en las universidades que estén relacionados con, con el desarrollo de los juegos. Entonces, eh, el, el, eh, hay una enorme ventaja, ¿verdad? Y es que estos motores que mencioné, Unity y Unreal, tienen versiones gratuitas que uno puede usar para desarrollar su, su, sus juegos, ¿verdad? Y le dan un enorme andamiaje verdad toda la infraestructura base para el desarrollo del juego. El manejo de las físicas, de eh, la inteligencia artificial, el, tema, el manejo de las escenas, de las cámaras, de todo eso. Eh, antes había que hacerlo o a sea, pie, no tenía que, literalmente, eh, empezar de cero. Eh, como les digo, hay acciones gratuitas. Entonces, y un montón de tutoriales y, e, e información, hay una comunidad muy activa entonces yo le recomendaría bajar uno de esos dos motores Unity eh, 3D o Unreal y eh, empezar a llevar los tutoriales eh, eh, yo empezaría por ahí Bueno, don Claudio, otra pregunta relacionada a los videojuegos dice, ¿Cuál debe ser el mindset del emprendedor? ¿El dinero, el aporte social o realizar el sueño? Bueno, yo, yo no, no puedo opinar en términos generales, verdad, pero, pero en, en mi caso, eh, primero eh, sería realizar el sueño, segundo el aporte social y de último la parte de, de dinero. Eh, porque en realidad eh, uno, eh, al ser emprendedor, la parte de, del dinero no puede ser lo, lo primero que usted dice, sino lo, que, lo que quiere es plata ya, mejor va y se emplea como unas multinacionales, ¿verdad? Eh, pero de nuevo, ahí el crecimiento es limitado, porque uno es un asalariado y puede ir subiendo su salario, pero nunca, eh, de hecho, el, el otro día, uno del, no voy a decir cuál de los dos, pero uno de los emprendedores que acaba de vender su empresa eh, le pregunté, ¿verdad? Eh, ¿No estás triste de haber vendido tu empresa? Y me, me dio algo que me, que, que francamente me choqueó. Me, me dice, mira, me seco las lágrimas con los billetes de 100 dólares. <risa> Esa es otra cosa, ¿verdad? Que aquí en Costa Rica mucha gente cuando funda una empresa tiene la mentalidad de, de que va a ser una empresa familiar y que mi hijo va a trabajar ahí. Mi hijo tiene... 25 años está estudiando en la UCR en informática y mate pura no sé si él va a trabajar en Perplex Labs o no eh, en cambio en otros países, particularmente digamos en Estados Unidos, el, el día que la persona está cortando el, el lazo simbólico, ¿verdad? para inaugurando la empresa, está pensando en cuándo la va a vender es, es otra modalidad otra, totalmente bueno, Claudio, aquí seguimos con las preguntas. Dice, ¿qué curso, cursos considera importante para emprender en videojuegos aquí en Costa Rica? ¿Y qué equipo es necesario eh, formar para emprender en videojuegos acá en el país? Sí, yo, yo creo que de nuevo, la, la parte de, de cursos, pues ya la comentamos, ¿verdad? Es, yo recomendaría usar un real Unity y de nuevo hay pero, tutoriales completísimos en línea y todo eso es gratuito. En, en, en términos del equipo, es, es un equipo interdisciplinario. Nosotros, los dos perfiles fundamentales son artistas, ¿verdad? ya sea en 2D o en 3D, y eh, ingenieros de software. Pero luego también hay, hay roles muy importantes y que puede estar llenar, como por ejemplo el del diseñador de juegos. La persona que, que realmente toma la idea eh, y diseña las mecánicas y los niveles y ese es el, el game designer hay cosas que nosotros no hacemos internamente en Freakley Labs, particularmente la música, eh, no tenemos el volumen, verdad, para tener músicos eh, en, en planta, digamos en, en el equipo directamente y los subcontratamos de hecho en el juego este de, de, de Nick Brothers que le mostré eh, ahí subcontratamos algunos servicios con estudios en Canadá, Estados Unidos, Ucrania eh, Brasil, México, eh, pero la gran mayoría es Made in Costa Rica. <risas> Perfecto, don Claudio. Ya acá llegamos con, con las preguntas que nos, nos hicieron a través de los, de los diferentes eh, medios. Extenderle el agradecimiento a ustedes por esta participación que han tenido y por sacar el espacio para esta actividad que es de gran importancia para el estudiantado de la Escuela de Informática. Esperamos prontamente realizar más actividades de interés del estudiantado y las personas de la academia de parte del equipo de IEMPRENDE. Les damos las gracias y que tengan un muy buen día a todos y todas. Muchísimas gracias Ariela y don Claudio y don Paul que se nos tuvo que retirar. Muchas gracias por todo el apoyo que nos están eh, brindando el día de hoy. Gracias. gracias a saludos a todo el equipo. Chao. Muchas ver, gracias por la invitación. Ver, Hasta luego. Gracias.